Buena gente YouTube, soy Rastrados y hoy estamos en un video acá, video reaccionando, un video nuevo del Viejas que se subió hace 22 minutos y estoy acá con... Fang 1 reportándose Es mi amigo y obviamente vamos a video reaccionar al video nuevo del Dylan que, bueno, se subió recién así que se llama ¿Por qué me grabáis? Mismo Edition, Delantero sin Imaginación. Suscríbete concha tu madre dice ahí abajito Suscríbense mierda. Que vamos a llegar al especial 3 millones sin video. Y este canal no llegará ni a los 500 mil, ni a los 500 de suscriptores Que mal weón, Qué mal me... Vale pico, pero nada más sin decir obviamente empezamos con el video en 1, 2, 3, 3, 2, 1 Pico, chao, tula, dale ¿Cómo están? <risa> Qué placer, qué maravilla, otro día más Y efectivamente, ahora que no tengo los audífonos, el eco está intenso Hoy toca el Reddit. Hoy Pero toca también. ver qué onda. Hoy mm -hmm. toca ver qué ha acontecido esta semana. Pero siento que esta semana ha sido bastante tranquila, ¿verdad? ¿Verdad? Mi Siempre. marido es un genio. Pidió muestras gratis en tiendas de construcción hasta conseguir hacer el piso de nuestro departamento. ¿Quién eh, era el maestro, maestro de Albert Einstein, de Un weón. Tacaño, bien, ¿eh? bien. Le prometiste ¿Qué? que Esa ibas a que un marido preocupado por el bienestar económico de la casa. ¿Y qué conseguiste? A Tacañín el Tacaño. Imagínate gente que tuvo que derecho a la ferretería para conseguir oh, eso. Uy, oh, oh, oh. qué mejor referencia. Deber desde el espacio, ¿no? La cantidad de benzina que gastó en ir y volver 400 mil oh. trillones de veces. Esto es una roca y esto es agua. Si pones agua en una roca, nada se sucede. Oh! ¡Hola, Puta, a no me sale. No me sale la voz de Homero. ¡Hola! <ríe> no, sabe, no le sale, qué mal. Soy Homero chileno, soy como Homero, pero Marche murió en un portonazo. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Está el meme. Gritan, mejor Face Reveal, el que voltea. Al que le hablan. Bueno, o sea, que muchos de ustedes vieron. Ah, claro, porque vamos a, a las caras. Pues. ¿Por qué me grabáis? Efectivamente. Ojalá la Nimu sepa aprovechar lo que este liqueo significa. Una oportunidad increíble de hacerse no, un caderno bien con hermano. Stonks. Eso es lo único que le puedo decir. Eso es lo único que le puedo recomendar. Pero, ¿cómo no le pone...? Pónele un sticker a la cámara frontal, weón. Un sticker. ¡Millonaria! ¡Millonaria! <risa> primera <risa> vez. <risa> Está bueno. sí, eso es lo que le tuiteé también. Transformación. ¡Oh, esa <risa> <Transformación. risa> <risa> no, no, no wea <risa> <risa> Yo vería esa wea sombras. Bueno. No, dijo, no dijo. Aquí. Oh, no, no. <risa> ¡No! <risa> oh, oh, ¡Oh, qué guay, ¡Qué guay que alguien dijo James Bond! ¡Hitoria mexicana. Mexica. <risa> Historia de la tanto, ¿Cuánto ¿What fuck? El viejo hace NFT. ¡Borra esa wea altera! Primera parte 2 de la competencia de PowerPoints. Propongo algo así: el arte de vender humo. Mira, bonito. Ya, en la Miss más 10, muchachos. Por lo de vender humo, a. Vamos a tener problemas tuyos. Tipo, el año pasado yo hice harta de las cosas que prometí y la gente le dio igual. ¿Fuiste a ver a Rick No. Ah, ¿Cómo que no? Top 10 delanteros captados en cámara De repente se corta ¡Oh, la huella oh, de los militares Cuidado, cuidado con, ese... con ese... Ah, viento que ya lo hace el hecho Lo voy a dar con él ¿Dónde, ¿Dónde te te te te está bien, <es> el baño? ¿Dónde está el baño? Está bueno Delantero pixelar, espero que les guste. Ya, pero, a ver, igual estoy gordo, pero. Bueno, espérate. me Dileme la pregunta. Estoy así, El está guatón, pero tampoco tanto. No, pero hablando en serio, una pausita para que la gente entienda. Dilantero, si no me recuerdo, pareció un juego de snaf. O sea, un fangame de snaf. Incluso un youtuber se sorprendió esta weá. Va a ser una.. Volvimos, gente, lo siento, por un problema de audio. Que obviamente los audífonos Bluetooth y el PC son como enemigos mutos Así Imparte. que pues, vamos a seguir viéndolo, pero en, con alta voz. Así que si se escucha doble, no es culpa mía. No voy a arreglar ese problema. Totalmente, ¿viste? Eso lo que acabo de decir. Dos putas horas arreglándome para que el boludo este venga con la polera del Boku. A ver, qué buena. A ver, a ver, sí. ¿Cuál sería el a problema? A ver, Rey, vamos a tener problemas normal que... de a En ese caso, a la AFA. A la ¿no? ¡Sí! ¡Ey! ¡No! bien! Me esperaba algo no los ¿Clásicos? ¿Arcos? Me pero no, es Smiles for the camera. 3, 2, 1. ¡Ay, Why we still here? Just to suffer. Vale, vale, vale. Vale, gracias. Ah, este weón, este yo lo conozco. Marco Player. <risa> <risa> <risa> Qué mal meme, weón. Qué vale. weón, man. Pero yo, en yo, mi boda, yo cuando Mr. Beast llega a la TAM, ojo. Pero no, pues weón, esa no es la pinta para recibir a Mr. Beast. O no, porque se supone que si llega Mr. Beast tienes que vestirte con tus peores ropas así, Mr. Beast. Dice, no, pobre jovencito. Él no a tiene a la culpa de haber nacido en Latinoamérica, weón. Toma mil dólares. Y una casa. El pequeño delfín que hacía <risa> el contador <risa> de ese raro, Ojo que esa se me, hizo, hace me hace liro, referencia raro. a una foto del papi Chayanne. Oh, está bonito. Feliz martes, culón. Oh, Feliz martes culón. <risa> Hablando esa bola se me okay, viva. Aprovechando la foto. Se viene nuevo drop. Viene nueva Season de Furui Así que empieza bueno, a wow. guardar no, Yo nomás les digo Busco novia requisitos RTX 3080 Ryzen 7 5700X 32GB de RAM 1TB <risa> de disco duro yo uh, Son requisitos son los que tienen que chucha, Suena pésimo cuando lo Pero digo Buena gente, ¿cómo están? Este es un mensaje no patrocinado De Gorilla Setups Váyanse a la chucha, este canal no está patrocinado Por esta wea y estoy cansado ¡Déjenme dormir, cochetumare. ¿Cuál es tu trabajo soñado? ¡Oh no, qué, qué? malo! Mon... Uh, ¡Oh, Coche oh, oh, oh, oh, oh, un manso no trabajo! Así no oh, anyway, exactly. trabajo. Que felt, aprende realmente a ¿Tu Si la vida oh. te tira 20 oh. veces o un hueón también, la hay que pararse Bueno, es hasta poético, ¿quién es? Ya, No va absorbiendo la comida Ismael Y se va... Está todo paqueado, Ismael ¡No, no! No, <risa> oh, Bueno, Ismael no tiene. <risa> Ismael, no, hijo no. de puta. ¡Ismael! ¡Conche tu no. madre, hijo! ¡Ya! Yeah. Yeah. Uh, vieja culiada, no, weón. No, yeah. no. Quiero hacer Oye, qué pollo, weón. pollo no? no? ¿El no? ¿El pollo vieja no? ¿Te el, plato, Creo el, que ¿El pollo Imael, no? ¿El pollo claro, no? no? tiene los mejores modales, no te voy a mentir. Pero, ¿cuál es el manejo de ira que tiene la, la vieja tonta de tu, de tu mamá, weón? Que tiene un yeah. pollo asado perfectamente comible. Vieja weón, que con papas fritas queda increíble. Vieja culiada. No, me bueno, me botar el pollo, ¿verdad? ¡Vieja culiada, weón! Finalmente no, no. un meme ofensivo. Esa nave es la peor, güey. ¿Qué Drop the bomb. <risa> ¡Qué bien! ¡Eso fue tu, ¡Eso fue tu, bien! no! ¿Sí, nave no se <risa> de <risa> ¡Oh! <risa> Hombre cocinando. No, este es el... que trabaja en el Sodimac, tipo haciéndose un sándwich. Así voy a estar yo. Oh, <risa> <mi Dios. risa> a ver igual está haciendo to está todo. está maestreando todo. Bueno, el sándwich es ese tiene saber a metal, culeado. De de ¿Crees que la vida es difícil? Uso tenis marca Nike, talla 13. ¿Talla 13 para hombres? Sí, dije 13. ¿tú? ¿Tú ¿Algún problema, güey? 13, a ah, ¿Ah? Solo comeremos un pedazo de pan para la cena. Bueno, Bochita. No, Oye, no, creo no. que mi vida también es difícil, porque literalmente mis chalas también son 13, güey, ¿Ah? miren. 13 <ríe> americano 47, 48. Del Riga Morty, mira. Soy una chala, Morty. ¡Ahhh! ¡A ver, chala! una chala, <ríe> chala, una a difícil, a chala, chala Morte, Morty! No, no, no, no, no, no. ¿De qué lado estás? ¿Cuál dices tú? El azul, güey, el azul. Yo soy el rojo. No, <risa> soy rey, güey, Yo creo que me voy por el 2, netamente porque está comiendo sandía. <risa> <risa> bueno, bueno, por ningún otro motivo. El setup, el setup del Concho madre que hace videos de tips para mejorar tus FPS. Mira muchas sí, gracias bueno, es esa entregar a mí es que es que de verdad como mierda podí literalmente decir no quería de tu FPS lo que tenéis que hacer lo que tenéis que hacer culia, es dejar de engañar a la gente Tenía un mejor PC y vais a decir cómo el FPS saco hueá! yo te daría un mejor consejo sabiendo que tengo un PC gamer de esos simplemente desactiva el B-Sync listo la, Dale hay, like si te gustó. Ahí tienen un consejo, perro un Ahí lo tienes. Me voy a bajar el canal con tu weón. Perdón. Wea. <risa> Twitter me dieron ganas de hacerlo. El Dylan después de terminar stream, sacándose la bolsa. ¡Ah, mira! ¡Mira <risa> el weón! ¿Cómo te ganeó? No. Ya se lo olvidó, ¿en serio? Sé que te me mentira, <risa> ¿eh? Ese tono café-caramelo que me gasto. Sabroso. carajo! <risa> ¿Qué? Yo en clase cuando nos toca exponer un análisis hecho a profundidad sobre algún material audiovisual escogido libremente con antelación y expongo el gentay más cochino de la página anime con más troyano Hijo de perra, estás tan cómo inmerso? De ¿Qué güey? ¿Cómo estás tan inmerso? Entiendo, güey, entiendo, la no grite. De... Ay, chucha, ¿Qué? se fue de video. Ay, Sushi. ¿Ah? ah, ¿cómo está la estás? No, no. <risa> Chile no, no. después de ganar un partido contra uno de los equipos más fáciles de Latinoamérica. Cada día más pro. <risa> Hasta que nos llegue Brasil. No, pero no de siendo jugadores. Con esta hermosa raya! ¡Mátala! ¡Mátala! Matarra le vamos a poner ¡No! Más. ¡Mátala! ¡Sí! <risa> ¿Sí? ¿Sí? <¿San>? ¡Vamos, weón! <risa> <risa> ¡No me no, quede! Eh, tenía que ser la India. ¿Sí? No, chaval fue mi atampa. No, ¿no? Bueno, esa mató a Steve Irwin! No. ¡Eso mató a Steve Irwin! No la podéis sufrir, wean. mató a Steve Irwin. No hay chance, ¿eh? no hay perdón. No, no, verdad, Erwin esa weá. ¿La silla donde el delantero se sacó la chucha jugando Cuphead? No lo sé. Llamaré a mi experto en silla donde el delantero se sacó la chucha jugando Cuphead. Buen meme, mala ejecución. Sí. Esa silla se perdió. La verdad, no sé dónde está. ¿En ¿Serio? la, de la mano de Dios. Es que era mala la weá. Imagínate si es que me saqué la mierda. Fue porque se rompió una rueda. No. Estaba menos ¿en que todo serio? que ahora. Así que la, la, fe, la, la, la, la silla la claramente, claramente sujetos, estaba mala. Claramente vuelta, estaba o sea, mala. <risa> bueno, le echa la culpa a la silla. Ya, ya, ya. <risa> <risa> <risa> <risa> Con el sonido del Windows 7, No se puede. No se puede. No se No es redondo, enojón, rojo, viejo y feo. Ya está hecho, perfecto. No, <risa> oye, sí, no, weón. Mira, ahora, ahora aprovechando que, que nada, hasta el F se ha hueveado a sí mismo. Hay que decirlo, la skin <risa> culia que tiene en el Fortnite es horrible, weón. Le han hecho skins a todo el mundo y todos son perfectos. Así, increíble con lujo, lujo de yo, detalle. Mira, no se, se está hueveando. Es igual. Pero bueno, es que la skin del de Greff, ¿por qué lo hicieron? Es en Ridley y ya la Es fea verdad. en el sentido de que parece bueno, como si de ver verdad, no. del Capitán no Planeta, weón. De verdad, no, no parece como épica ni nada, no sé. Pero bueno, la compré igual. oh no! a Aquí el dato al animo también. ¡Ahí está el animo. No, <risa> no, tato, no, no, no, no, no, no. Ah bien, se me olvidó decirte, suscríbete. Buenas noches los pastores. Oh. ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? 12 minut 12 minutos? 11 minutos? ¿Qué a se pasó rápido? 11, oh, 11. Sí. Puta madre. Oh, ok, es el video más corto que he visto del día de la y la forma como lo terminó fue muy rápido. Pues No me gustó, man. ¿por qué? No el final, así, el eh? final no me gustó, pero... Pues Puedo ser peor, créeme. Sí. Pero bueno, eso ha sido todo cabro espero les haya gustado este video en el cual yo y este pendejo llamado Silver no sé cuántito Silver Fan 1 Este conche su madre, <ríe> no, activa si usted. Bueno, Silver Fan 1, síganlo en su canal de YouTube, ¿tienes canal de YouTube? Tengo canal de YouTube, con cuidado subo videos, subí tres videos, donde de ellos fueron robados <ríe> No, es mentira, es mentira, son videos robados Y ahora subí videos de un canal que ya está muerto pero yo al menos le di crédito, pues, weón. No, guay, cuidado. Ya, pero hablando así, le di crédito al weón. Y si quieres que lo baje, lo puedo hacer. No, pero igual... Si estáis ahí, baja el video. No, mentira. Es habla macaco si no te va a entender. macaco pero bueno, espero que les haya gustado este video. Yo soy Rackdraut. Recuerda darle like, eh, suscribirte al canal, compartir el video con la gente que te gusta, incluso con esos que tienen un taque soviético en su casa, y también comentar si les gusta la clase de videos con gente, obviamente colaborando para videos como estos. Recuerden, puede que suba más contenido ya que estoy acá en, en, en, el, en, sur. en el sur, pero el internet irá como la reverenda Cayampa. Así que no esperen nada bueno de mí. Idea del internet. Sí. Pero eso, soy Ratlaus, él es siempre el Fark 1, nos vemos en el próximo video, bye, bye. A ah, bueno, adiós, Master.